Muy buenas noches, en este capítulo 7, primera parte, nos vamos a referir, continuando por supuesto con esta serie de capítulos tan interesantes sobre la historia de la medicina tradicional china, nos vamos a referir a la edad de oro de las dinastías Han y Tan, pero solo mencionaremos algo que forma parte de todo este legado milenario, y nos vamos a referir a uno de los mejores médicos de la historia de la humanidad, al doctor Huato. Eh, podríamos decir, según lo que menciona el autor, sin hacer ningún tipo de análisis ni discernimiento sobre la historia, lo vamos a ver a continuación. Durante el periodo Han, 202 antes de la era cristiana, el 221 de la era cristiana, y el Tang, 618-906, la medicina china alcanzó su edad de oro, como anunciaron dos médicos destacados, Huato y Zhang, Song hing contemporáneos de Galeno. Nos referiremos en este capítulo a Juato. 208-118 antes de la era cristiana. Fue probablemente la primera persona que se sabe que utilizó la anestesia en cirugía. Fíjense las fechas que acabo de mencionar. 208-118 antes de la era cristiana. Nada menos que unos 2.000 años antes que Occidente se lo suele representar en una pintura raspando el homóplato de Guan Yu, un famoso guerrero chino al que posteriormente se adoró como el dios de la guerra. Para quitarle la carne infectada a causa de una flecha envenenada, ya fíjense la, la, la postura eh, en que se toma eh, el relato. ¿no? Eh, este guerrero chino a que posteriormente como dije yo se le adoró como el dios de la guerra para quitarle la carne infectada a causa de una flecha envenenada mientras Guan Yu, Yu jugaba al ajedrez con un amigo sería insólito eh, mostrar una realidad así eh, hoy en día la pintura pretende representar el valor y la estoica resistencia del guerrero pero quien haya experimentado siquiera un ligero corte sabrá lo doloroso que es. Ahora sabemos que la verdad reside en el eficaz uso de la anestesia por parte de Huato. En la crónica del Han Tardío consta que Huato también practicaba con éxito operaciones de abdomen. Huato fue un médico ejemplar. Sin duda que este breve relato es bastante representativo de ello. El señor de Wei Cao, Cao le ofreció oro en abundancia para que fuera su médico personal en la corte, pero él se negó para poder servir a la gente común. Más adelante, cuando oyó hablar de los extraños dolores de cabeza de Cao, Cao se ofreció a atenderlo sin cobrar nada. Cuato, cuyas ideas y logros fueron avanzados para su época, y para esta época también diría yo, sugirió la cirugía craneal. Pero Cao, suspicaz pensando que Juato quería perjudicarlo, envió al gran médico a prisión. Juato destacó también la importancia incuestionable de la medicina preventiva y la ciencia de la salud. Ya se hablaba, como siempre reitero en capítulos anteriores, de prevención. Ideó un sistema de ejercicios de Qigong llamado el Juego de los Cinco Animales que expresa el movimiento y el espíritu del tigre, el ciervo, el oso, el mono y el pájaro. Los discípulos que practicaban estos ejercicios, escuche bien, a diario se practicaba, por supuesto, no solo vivieron hasta los 90 años, sino que conservaron una dentadura fuerte y los sentidos despiertos hasta una edad muy avanzada. Brevemente, este relato de este gran médico Juato al cual quise introducir en esta primera parte de la Edad de Oro. Eh, yo creo que es una Edad de Oro de las dinastías Han y Tan que realmente quedarán por siempre en, en toda la historia de la humanidad. Ojalá se pueda difundir eh, con mayor certeza, como siempre reitero, estos conocimientos porque la medicina tradicional china y las medicinas tradicionales ancestrales, nos han permitido entrar en el mundo del conocimiento interior y en toda la inmensa posibilidad que tiene el ser humano para encontrar técnicas médicas para experimentar los beneficios y los resultados de una recuperación realmente natural, pero con mucho conocimiento científico, no solo de aquella época, sino que hasta el día de hoy prevalecen esos conocimientos. Será hasta un nuevo capítulo. Eh, aquí en Sabia Naturaleza y estaremos ahondando en la segunda parte de este capítulo 7 y ya nos estaremos introduciendo justamente a la historia de Shang Zhongjing hin conocida a veces en Occidente como el Hipócrates Oriental los dejo por aquí espero que estén siguiendo nuestro sitio en Youtube que les interese justamente la historia que dicho sea de paso voy a reiterar que pretendía hacer unos 10 capítulos de esto, pero es tan inmensa la historia y el bagaje y la información que nos puede no solo permitir abrir los ojos hacia lo que tenemos en nuestro propio origen como seres humanos, eh, que vale la pena realmente dedicarle un poco más de tiempo. Hasta un próximo capítulo entonces. Gracias por estar. Si te gusta el contenido y la historia de la humanidad y la evolución personal en ti misma, en ti mismo, suscríbete a nuestro canal, danos un me gusta, si es sincero, por supuesto, y si te ha servido de algo esta información. Hasta un nuevo capítulo.